Más de la paleta, pelota caliente y más encendida que nunca. Por cierto, los Twins ante los Mets. El conjunto de Nueva York han ganado 8 de sus últimos 11 juegos. Y ojo aquí con este hombre, Bartolo Colón contra Brian Sierre. Así se llevaba el ponche. Kurt Suzuki, chocolate. Tendría entonces la oportunidad de Eddie Rosario. ¡Ay, sí! La misma dosis. Ponche y a sentarse. Colón ponchó a cuatro de los primeros seis hombres que se enfrentó y tuvo una labor de siete innings, tres hits, seis ponches, cero carreras permitidas y ese batazo espectacular es de José Reyes ron por el jardín derecho, el séptimo de la temporada para él, para abrir la pizarra una carrera por cero, José Berrios contra Cabrera pegando ese palazo, Honrón por el jardín derecho y el des, de hecho el 20 de la temporada para él y en este hombrón de back to back familia contra Kenneth Vargas Fly al izquierdo que captura así en el fondo el señor Céspedes bien atento a 27 victoria de los Mets